Hola amigos de América Latina, les habla Víctor Damián Rosso Villarreal, el fundador de la Roja Luciferina, Semillas de Luz Universal. Le reitero la invitación a todas las personas interesadas en hacer un pacto con mi señor Lucifer, que lo pueden hacer acá, en una ceremonia privada, de tan solo 30 minutos, pero obviamente con cita previa, no vayan a llegar de sorpresa que nunca los voy a atender. Aquí han llegado personas de diferentes partes del mundo, de Perú, de Estados Unidos, de Australia, de Inglaterra, y les toca devolverse. Eso no es así nomás que lleguen, toquen la puerta y yo les abra Todo es con cita previa Ahora Les doy la opción De hacer un proceso a distancia Y yo quiero que me entiendan algo Estamos en un mundo material Todo cuesta dinero A mí no me escriban pensando que es gratis Obviamente yo no les estoy cobrando Pero inicialmente Los elementos que se necesitan Tienen que ser proporcionados por ustedes no piense que yo voy a sacar dinero de mi bolsillo para cambiarle a usted la vida. Eso nunca va a suceder. ¿Ok? Así que si no quiere invertir en su vida, en su bienestar, en su futuro, ni me escriban mejor. ¿Cuánto dinero se gasta usted, caballero que me está viendo, en prostitutas, entrado en cosas inoficiosas? ¿Por qué no invertir en algo? Que le va a cambiar su vida, que le va a cambiar su destino, que le va a cambiar su estilo de vida Y no solamente el suyo, sino también el de su familia Pero si usted prefiere gastarse el dinero, el ¿eh? perdo por la expresión Bueno, vamos a hacerlo de otra manera, en trabajadores sexuales es problema suyo Si usted prefiere eso y tener su familia aguantando hambre, aguantando necesidades Pues siga por ese camino, siga por ese estilo de vida Okay. Yo les ofrezco la manera de vivir de una manera diferente Pero la elección es tuya No respondo nada por redes sociales No respondo nada por Instagram No respondo nada por Facebook Solamente a mis correos electrónicos Y a mi WhatsApp 2816 Y el 4823. Atrévete ya y déjate sorprender